Buenas tardes. Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 12.620 del 11 de mayo de 2023, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó Colilla Millonaria a Gana, recibe grandiosos, un carro de los kilómetros, una moto cada viernes, con los de 500.000 solo de Registra tus datos participa. Aplica términos y condiciones. El número ganador es el 3-9-1-7. Repito, el número ganador es el 39-17. Y el 17. felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.